Si bien Yahoo cuenta con páginas personalizadas para bastantes países latinoamericanos, no todos disponen de dicha página. En esos casos podemos recurrir a la página neutra en español, espanol.yahoo.com Una vez en ella, vamos a la sección de imágenes, realizamos la búsqueda y los primeros resultados nos muestran imágenes tanto con copyright como con licencias abiertas. Sin embargo, en la zona izquierda, puede estar desplegado o no, veremos que hay un menú en el que podemos elegir, justamente la última opción, la posibilidad de conseguir imágenes para reutilizar. En estos casos, nos va mostrando las imágenes que, como vemos, son diferentes a las que teníamos antes, donde estas se mezclaban con imágenes que estaban protegidas por copyright.